Y comenzamos una transmisión más de con los pelos en la mano Y con unos grandes invitados, creo que ya los están viendo Ellos son los chavos de Encerrado Santa Catarina Y ellos vienen representando a la casa más famosa de Santa Catarina y Un aplauso para ellos, un aplauso Hasta que se nos hizo Y se nos hizo porque precisamente hoy entran a la casa nos vamos a Santa Catarina, ¿verdad? Pues sí, es el es el el o sea que tenemos el privilegio de verlos por última vez en la calle. <risa> Antes de estar encerrados. Ya encerrados. <risa> sí. Y luego ¿qué? si ¿Sí les agrada la idea o no? Pues claro, yo creo que todos aquí estamos porque queremos, ¿no? Y porque nos aventamos algo que muchos no. O, o los aventaron. aventaron, o el desmadre, o los el desmadre, el desmadre. Al, in al inicio Ajá. yo sí iba a decir que no. Cuando sí. empezó como que a crecer todo yo sí, dije, sí dije, Ay, se me hace que no. Pero, bueno, porque sí me daba un poquito de peña y... dice no, no, me gusta que me vean. Y los comentarios bien. que ponían y todo, pero la verdad es que después dije, pues ya, ya estamos dentro y vámonos para a ver qué sale. Porque te da miedo, duermo <risa> con la boca abierta, me da miedo. Este, sí, lo, lo que... <risa> Ronco, por ahí, tú que ronquen. Y como hay cámaras, en todo, no hay cámaras en todos lados, pues te van a ver de todo. Entonces, todo. que si dices esto, que si haces el otro, entonces... Era como que lo que le pensaba Pero después dije, pues bueno, ya, ya estamos ahí Ahí te va, ya. te van a ver de todo sin censura Ajá Es correcto Ay, sí. Es correcto Órale, no, se va a poner muy bueno entonces Este, ¿cuántos participantes van? Son 25 Aproximadamente son, que ¿23 o 25? Somos 25 ¿25, ¿25 participantes? Sí. Salen de manera 25 atanada, participantes eh? Pero, ¿cómo se llama Eh, sí, pero no, ah, ahí te lo voy a <risa> quiero, quiero primero que me digan cómo Yo no lo están. conozco Ah, no, oigo. pero ahorita nos conocemos Digo, los nombres de nosotros por el momento están prohibidos, ¿no? por el momento están prohibidos, pero sí. Quiero saber, primero, ¿de dónde viene? Comenzamos con la dama. Yo vengo de Infonavit, la Huasteca. ¿Tu nombre? Chantal. ¿Y en tus redes apareces? Chantal de la Parra. En todas la las redes. ¿En todas las redes? Así de es. la Infona. Oye, la, la gente de la Infona, pues que te apoya, ¿verdad? Sí, sí ahí ¿verdad? Cómo, cómo te cómo te van a ahí como me quieren tanto. ¿Cómo, ¿Cómo <ríe> vas a la ñañática? ¿Cómo lo van a apoyar? Este, Pues mira, primero que nada nos vamos a nominar entre nosotros okay. y de ahí van a sacarnos... Sé, no, Es que no queremos hablar todavía muy bien cómo va okay. a estar okay. okay. Lo que se puede decir, lo que no Nos vamos a nominar <risas> entre nosotros y ya de ahí el público va a elegir quién se va y quién se queda. ¿Cuánto va a durar? Alrededor de cinco, cinco. semanas. Cinco semanas. Cinco decir, ¿Podemos preguntarle a la edad? ¿La edad? Claro, tengo 31 años. 31 años. ¿Soltera? Divorciada. ¿Hijos? Tres ¿No te va a doler no. dejarlos? El, el, el, el, el, ¿Tú, tienes, tú tienes tres y ya los dejas hacer no mucho. ¿Tú te das cuenta? Divorciada, Shakira, Ch Shakira, Ch Ch Ch ¿Vas a Shakira. No, no, no, no. <risa> <risa> ¿Tienes, tienes tiraderas acá como Jenny Rivera. <risa> Total, rato También van a rato ver ¿Te ¿Te gusta, Este. Hacer fricciones con la gente, si, si alguien se cae mal, si ¿sí eres de las que... Yo soy muy liosa. Ahora, ese, ese pero, pero, pero, ¿liosa? ¿Liosa hacer chismecito o liosa confrontar a la gente? No, no, no, yo vengo en modo tranqui, vengo a morir paz Amor y De paz. hecho, tenemos prohibido... Pelear. Sí, no, no puede haber contacto físico. ¿Compleo? Se salen de la casa. Sí, exactamente, okay. es una no o sea, no puede haber contacto físico de nada. No, no, puede haber nada. No queremos transmitir ese mensaje al público. ¿De nada? ¿Contacto de nada. físico de nada? No, de hecho sí. Ah, bueno, no. Ya pagó su derecho, ¿no? No, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? no, no sí, dicen, a mí sí me dijo. Yo no los acepté. ¿Sí? No, ¿Cómo, los acepté? A mí me que iba a dar de todo. No, eso así. ya, ya, cada quien, ¿verdad? Ajá. Con quien quiere. Oye, ¿no vas a extrañar a tus niños? ¿Cómo que, perdón? A tus hijos no los vas a extrañar. Pues claro, pero yo primero que nada, yo les pregunte. A ver porque tengo, son niñas. ¿Grandes? ¿verdad? Sí, ya están grandes. Okay. Y les dije, este, las cosas están así, así como bueno. Primero que nada quería saber si me daban permiso o no presidencia. Que que sí. en la casa. No, hora, mami. Que, pues, no, mami, adelante tú ve. Ah, perfecto. ¿Ah, no, <risa> ¿Nosotros estamos aquí en el encerrón? Nosotros tenemos sí. un amigo que tuvo un encerrón pero de cuatro días. Sí. sí. sí. sí. sí. Luego sí. salió pero se aguitó, se aguitó sí. el chavo. Pero bueno, eh, esas cinco semanas imagínate la gente ¿cómo le hubieran caído ese compadre. Bueno, entonces ahora vamos con uno de los chicos. No tan Aquí. chicos. Bueno, no tan no chicos. No tan chicos. No, ¿cuántos sí años tienes? Yo, sí. tengo 31 también. No manches, no ¿te ves más joven? No. Sí, te ves como de 30. Sí. Ah, gracias. gracias. Sí, no, no. ¿De dónde vienes? Yo de la colonia López Mateos. De la López. De la López. Me voy a tener sí, a la López apoyando. Bien. Sí, sí, no, sí. Oye, ¿por qué todavía siguen trolando cohetes en la este no, no, no no sabemos, ya no sabemos si son cuentes creo que ya creo que a estas fechas ya no sabemos si son cuentes o si es otra cosa no, no, no, pero sí. Sí. casado Eh no soltero. Okay. soltero soltero por decisión o por obligación por decisión no decisión la verdad es que soy muy soy muy feliz soltero sí feliz, okay. así son sí, todos los solteros y los casados sí, pero cuando usted dicen tal que sí hacemos la música. la música de fondo. Sí, la música Saludos para mi compadre de la Troca Blanca. <risa> y a ver, nos estabas platicando que al principio sí querías, no querías y luego si sí quieres. Sí, es que bueno que como empezó como un juego, este, empezaron a subir y me, y me empezaron a mencionar. Porque saben cómo soy, mis amigos, ¿verdad? Te empezaron a mencionar. ¿Cómo no Soy muy payaso, soy muy juguetón. este Me gusta. No, digo chistes, soy muy juguetón. Me gusta mucho arruinar a la gente. Todavía no los puedo imitar porque no los conozco muy bien. Pero me gusta mucho imitar a la gente. Y así como que en las fiestas, cuando hay karaoke o algo, siempre agarro el micrófono y como que dicen ellos en el show porque mis amigos me dicen enemigo Órale. Nene. nene Nene Nene, nene. nene. Sí, Muy único, por eso siempre nene. se me quedó toda la vida en ah, Pero aquí mis compañeros o ya no pues sí. Dexter Aquí es dexter. ¿Por, sí. dexter ¿Por qué Dexter? Porque me parezco el de la caricatura de <risa> Entonces ya, <risa> yo no sé no, no, si ya, soy ya, Nene ya, o si soy Dexter ya, ya empezaron los apodos y todo, pero ya. todo con cariño, todo con cariño claro. Mi querido sí, sí. Dexter, sí, Nene, si sí, se parece ¿sí Redes <risa> sociales? Eh, en mi Facebook aparece como Luis Raúl Martínez, que ese es mi nombre. Luis Raúl Martínez, y en mi Instagram como neneman 666 ah, la, la bestia, la, es la bestia, eh. <risa> <risa> Aguas. Porque en la noche dicen que tienen ronca. Sí, sí, ronco. Ay, yo. Sí, o, sea, sí, sí, sí. o sea, yo también. Oye, pero fíjate que el, lo, lo padre de la casa es que vamos a ver quién ronca. Más. Eso va a ser lo que. Sí, tengo una posibilidad de ganar. <risa> sí, sí, rompen ¿no mucho. Pero bueno, eh, no, nunca lo he escuchado, ¿verdad? Pero más, no, no, la es lo que se Pero es de. de Dices, la gente más chiquita, más exquisita. ¿Y tú compré? No, hombre. Bad Bunny. Bad No, yo me llamo Brando. Este, soy de la Enrique Rangel. Aquí cerca. Eh, sí, sí Está protegido por policía internacional. Es de correcto. Rey, ¿eh? sí, es residencia de Enrique Rangel. Un saludo para ese cuatro. La colonia privada. Privada. Privada de agua, privada de luz. Privada <risa> de gas. <agua? risa> ¿Y sí. cuál edad? Edad tengo 32. Ya Tengo 23 años. 23 años. ¿Será el más chico de la casa o no? Creo que no. No, hay un chicos, sí. ¿De qué edad? De, de, creo que una tiene 20, Alex. ¿verdad? Sí, creo que sí. sí. Sí, una que tiene 20, que es la que sí. No sé si hay alguien más. Chicos. Todos son mayores, ¿verdad? ¿no? Me imagino. Sí, sí, sí. Claro. Qué padre, qué padre. Ok, y luego, ¿qué dijeron tus papás? Mis padres, pues sí, <coughs> están bien. Ellos me apoyan en todo, en todo, en todo. Dijo, cuatro semanas no va a ser aquí todo el toboro, <risa> sí. no va a estar corriendo comida, no va a estar corriendo... <risa> entrando tarde, ¡ah! ¿no? Que se vaya. De hecho, sí. de hecho, van a estar con tu boche, por cuidado lo te quieras. Señora, te la... se voy no, o... no? ¿Sí? sí, a hacer la ocho. ¡Toma, déjenme! Dale echando peros de manita. Hay que barra, que cuida. A él le gustó mucho lo que dice. ¿Trabajan? Sí. Todos sí, claro. trabajan. ¿Cómo sí, le sí, van a hacer sí. con el trabajo? Sí, sí, yo, bueno, yo tengo trabajo y aparte tengo mi negocio en las noches, los fines de semana. No, no quiero saber no. de es el negocio. Pero, no, no, es de Entojitos Mexicanos. No, no, es de toquitos Mexicanos, pero mis papás también me apoyan. Me dijeron, no, tú ve, nosotros te trabajamos aquí en negocio y todo. Ajá. Y pues por el trabajo todavía no lo arreglo. <ríe> Entonces no sé, mañana a ver qué me dice mi Ya mexicanos. saben, ¿tienen la canción. Algunos. ¿Tienes la las acabo de tomar, ahora en fin y... de año. No, pero ya empezamos el año nuevo. Pero todavía no alcanza. a alcanzar. Tienes que cumplir morir. otro año para ya que te La ley dice que a partir de enero tienes 12, 12 días. No, ya sean, yo ya tengo 5 años ahí, entonces ya. sean 20 días. Ah, sí, si no, lo que te den es bueno. ¿Trabajas? Claro. ¿Y cómo tú haces el trabajo? Yo trabajo medio tiempo en la, en la mañana. Vale. Y en la tarde yo trabajo por mi cuenta. Uh -huh. No tengo ningún problema. Perfect. ¿Fin de semana libre? Para encerrarme. Bien. Oh, bien. Excelente. Ya está rico. Ya está rico. ¿Y tú? Yo. Eh, Soy <risa> No, yo voy a renunciar al trabajo. De plan. Voy a renunciar. Un saludo para. ¿Por qué no trabajas? Sé el... eh, estoy <risa> trabajando allá en un 6 de Oxford. un 6. Trabajaba. Trabajaba. Bueno, trabajaba. Allá. A no te para que vayan eh. saliendo. Sí, si le quieren ofrecer trabajo saliendo ahí el el otro sedis de, de la tienda del cierre claro, ¿eh? se vale se vale oye antojito me quitó ya estoy uno no es a partir de los viernes si no si sí. sí, antojito ahí este sí, bueno, ahí. Él le promociona su negocio verdad estamos a ver. aquí bueno me pueden buscar en la página como antojitos tía geo a mi mamá le dicen tía geo entonces uh -huh. le puse el nombre de ella sí, y en saludos, Facebook un saludo a Tia Geo. Este, así pueden en buscarme en la página, Antojitos Tia Geo, es Ayana López, calle E, número 238, ahí tienen su casa también, porque en mi casa es tu casa. Y, y tu, ¿Sí? ¿y tu negocio? No, yo trabajo por mi cuenta, pero no tengo, no tengo página. Ah, ah, ya, ya. Ven, ven, el Sí. Amón. Sí. <risa> <risa> no, soy perdón, estilista. <risa> perdón, perdón. <risa> ah, ¿es estilista? Sí. ¿Eres estilista? Sí. ¿Es estilista? sí. Mm, fíjate. Andaban buscando sí. a estilista ahí en San Pedro. <risa> sí, el ahí, me dice estilista. Son, estilista, sí, ¿Sin, ¿Sin, Sin celular, ¿verdad? <risa> no. Qué, padre, qué padre. Ok, ¿qué esperan? Estando allá adentro. Bueno, antes de entrar, ¿por qué entraron? Pues, Curiosidad. Es que todo fue mame, o sea, todo empezó como mame, no, no, es, no es broma esto. Y pues fue como que hicieron la publicación sí. de que hey, vamos a hacer un Big Brother en Santa Catarina y que no sé. Y todos, ah sí, yo entro, ah sí, yo también. Y jijijija, jajaja, hasta ahí. Y luego empezaron a subir unas fotos. Fotos las cuales empezaron a compartir. Y de ahí pues empezó todo. Porque empezó a, mucha gente a tirarnos, ¿no? De que ay, qué ridículos. Que, Eso. Ahí los te, te, mira, te voy a decir una cosa que me quedó bien claro: uh -huh. que cuando te critican. Y te están diciendo, qué ridículos, cómo se atreven, por qué lo hacen. Es gente que quisiera sí, estar sí. en su lugar, pero por la verdad ellos a lo mejor no, si tienen pena, no lo hacen. Así es, no tienen sí, pena. La verdad. Ver. Como me da pena no, la sí. <risa> Caso. Bueno, Oye, no me la máscar. Sí, sí, Pero ojos? así no, como había mucha gente que nos tiraba, había mucha otra que empezó a apoyar, con que yo les pongo esto, pero y, sí, y, esto, sí, y sí, yo doy esto, yo Y de ahí. La, la gente te empieza a apoyar Cuando ya ve que el proyecto ya va más grande Al principio todos fueron buleados Sí, sí todos sí. todo. También por amigos míos y conocidos Empezaron como que, como dice sí. sí. Que es <risa> ridículo, no sé qué Y ahora ya están como que Y, que y cómo va a ser, sí. y cómo te vamos a apoyar Y qué eso que lo otro Pero ya cuando vieron que se hizo ya algo muy <risa> formal Porque realmente, realmente Ya es algo muy formal sí, dije, a, Ayer vimos la ¿Qué fue? ¿Revenido? ¿Distelido? ¿Distelido? Y, y había mucha gente apoyándolos Así es bueno, Había mucha gente apoyándolos este, ¿Sí? ¿Yo? Yo quiero ver a esa gente pero en los antojitos Sí, <ríe> que también que También, todo, porque, porque, también, que, también que, apoyen el, el negocio local también <ríe> También los que venden a bon y el Oxxo también, porque no? <ríe> <ríe> <ríe> <¿También, ríe> no, no? Ya no va a estar aparte Ya no va a estar, no compren. el <ríe> Ok, ¿y tú? ¿por qué? ¿Por qué me gusta? ¿Subieron sus fotos? Eh, eh, es que sí, sí, sí hace sí, que hicieron sí. la publicación y pusieron una foto súper mal editada, o sea, como que... Porque bueno, era algo, de, yeah. era algo de, de, de imame, de risa, entonces como que nada más pusieron a decir las caras de nosotros y fue como que se empezó a compartir y a compartir. ¿Y sabes, ¿sabes dónde fue? Porque hay una página que se llama Momentos Sublimes uh -huh. de Monterrey. Uh -huh. Y ellos yeah. fueron los que nos compartieron y a partir de ahí, mira... Se fue para arriba. Pues, sí. Pues sí, porque empezó todo... Y es que pues, como que que, todo Monterrey. Perdón. Como que eligieron las peores fotos. <coughs> o sea. ¿Qué dicen? Tírenme la matadísima. Eligieron las peores fotos. Sí. ¿Y saben quién mandó las fotos? Eh, o En sea, tu eh, caso, ¿sabes de qué? Ah, fue persona que ah, subió. Sí, pero pues no hay ningún problema. No, porque no, no, todo no, empezó no, no, como no, broma, no, no, pero sí, sí, saben no, no, por dónde partir Todo el mundo sabe. Tú, sí. tú, tú te dijiste solo, ¿verdad? Yo sé. Sí. Yo sé. <risa> quería saber la curiosidad, ¿sabes? El desmadre que quería. O sea, es lo que quiero hacer. güey. modo fiesta. Voy pues modo fiesta, me gusta la fiesta. ¿24 siete? Siete. Ay aparte está joven. Y aparte. Eh, sí, no, Todos dormidos sí, sí, a... y tal pedo. ¿Puedo tu madera? Claro. Sí. ¿Sí? Bastante. sí. ¿Patrocinada, Bastante. Patrocinada, patrocinada. ¿Quién es el patrocinador de la tomadera? El... Venadin. Venadrins y venado lomas, ¿no? Sí. sí. El venado es patrocinador de nosotros también. también. Un saludo para sí. mi compadre el Choco, que ahí anda también. Eh, ahí, sí. ahí tengo el cargo, compadre. <risa> <risa> Así que como poco gorro. Pero, claro, sí. okay. Ese es el, el, el por qué entraron, Ya cuando lo vieron cerca, dijiste, amigo, ya estoy dentro. O sea, ya no hay vuelta atrás. Me, me imagino que dieron la posibilidad de decir: No, yo de no le entro. Sí. Yo, fui, yo sí lo pensé. Sí, yo también lo pensé, pero dije: bueno, No, de aquí tengo que sacar algo de como quieran. Y ya está, Ya está. Amigos. ¿Tú le pensaste ah. mucho para entrar? Yo la verdad sí dije no, en la primer junta dije no, yo voy a decir que ya no voy Porque yo soy muy seria, o sea tal vez no parece, pero yo no, no socializo mucho Dije no, yo no puedo, no puedo hacer eso Pero también este, mucha gente me dijo de que no, ya estás adentro, ya quédate y yo, no, Ya fuiste no elegida, aprovecha Quédate. Sí, y pues, aparte ¿Hubo, hubo espacio para que entrara? En mi caso no No, en mi caso, no en mi caso no. tampoco bueno, Pero para otros participantes hubo... Para, un... para otros sí, porque de hecho como mucha gente empezó diciendo que nadie los conoce, que ellos quienes son y así conozcan. dijeron, bueno pues tráiganme a gente que, que, que sí se conoce, según ustedes, que son famosos, y pues ahí entraron gente como que... La conocían. dominada. Okay. ¿Y ustedes se conocen? No. no. se conocían? No nos conocíamos, nadie. Ni uno. No. Cuando empezó, que hicieron la primer foto, yo sí conocía bastantitos que después ellos se fueron desertando, como ah, sea, claro. que fueron diciendo que no y no, y no. y ya cuando como que se quedaron los, los que dijeron que sí, la verdad es que yo no conocía a casi nadie, fue uno de los motivos por los que dije, no, se me sé a decir, Se que le fue a colonia, colonia, se le fue a la colonia. Sí, sí. porque eran muchos de la López, la verdad, sí, ¿eh? pero ya después todos se fueron y dijeron que no, y dije, en la torre, que dónde, ah, ¿en dónde vine para pues. Pero ya después dije, no, lo voy a ir conociendo. Pero está padre porque ya abres el, el cuadro social de que yo soy de la López, yo soy de la Fona, yo ajá, soy de Enrique sí. Rangel, de Doma, de muchos lados de aquí de Santa Catarina. Entonces, ¿Sí? Ah, sí. ya tienes fiesta, pues, recorra. Me, me, me, me imagino que entre ya entrando ustedes, entre pláticas allá adentro, lo conoces, yo también lo conozco. A ver, gente común, digo. Sí, sí. sí. Exactamente. Hasta De no un, di, di un mensaje que me va a ir rondando en las redes de encerrados, no sé quién fue, a lo mejor ustedes me pueden decir, si no me pueden decir. No pues, pueden decir. Me dicen, pero hubo un comentario de que hay alguien que me cae mal y siento que me voy a pelear. ¿Sí, sí. ven ese mensaje? Sí. De una conversación de WhatsApp. Sí. Está el integrante adentro. No es que, sí, no, sabemos. que no sabemos, ni nosotros lo sabemos, no saben. No, no saben. Descartamos, ellos sí. no saben. Ellos no saben. Los demás ya saben que tres no saben. No, tenemos, no, no, sabemos. Somos nosotros no somos amoripados sí. tres. Por eh, borrachera. Por borrachera. Sí. borrachera y ella lo... Ok, ¿qué esperan sacar de aquí? Divertimos, yo creo. Lo que salga, no? Novia, o sea, no, no. no, novia, no. ¿Con tu novia? No, y, también, ¿Y, ¿tú novia? ¿tú, no? ¿Y quién es tu novia? ¿Quién es tu novia? Pues. Sí, sí, ver, sí, sí le dije. Bueno, al primero le dije a gente: pues, <risa> Y a la puta, y ya ve cuando le platiqué, y ya me dijo: no, pues tú sabes. Y aparte me pone un hijo, pero con mi hijo tiene tres años. ¿Con tu novia? Sí. Okay. O sea, se va a quedar así: es su novia y sin sí, trabajo. ¿sí? <risa> sí. ¿Quieren divertirse? Sí, sí digo aparte de vivir la, la experiencia y este, pues, ser nosotros, o sea, no, no fingir, no, ser nosotros y pues tratar de disfrutarlo lo máximo. ¿Ya fueron ¿A, a las instalaciones ustedes? No, no. ¿No, no. no las conocen? No. ¿No, no saben dónde están las cámaras? No. No, no, no, no qué padre. Eso o sea, lo no sabe No saben que si las hay una. No. <risa> En el ah, baño, ¿verdad? En la taza de café. La taza de café. No te queda ah. igual. ¿Les van a dar igual como dicen 5 minutos de agua caliente? ¿En serio? No, no ¡Es pregunta! No. No, no, no. Es que de verdad no, no, no. No. de verdad no sabemos todavía muchas cosas. Si sí, realmente vamos como que en. Pues no en ceros, porque si sí, una cosita u otra pues tenemos que saber que a lo mejor que las comidas que van a algunas patrocinadas o algo, pero en cuestión de. Por ejemplo, lo que ustedes dicen que de cámaras, que, que cómo hace el baño. Que si todos vamos a tener cama, pues si tú puedas, pues no lo sabemos Ajá. Se van a rezar las camas Sí, aguacho ¿No no? Piso, camasillo Qué cama padre, tío. esto es mi piso Dice, pues una borrachera tuve no, un mes día No sé, mamá ¿no? que tiene la alerca y ahí como que es uno menos Ah, ah va a ver, no quita Ah, claro Si le compadran los duermes, no pasa nada Entonces, una cama queda disponible ¿Quién quiere la borracha? Vamos este ¿Y sus redes han subido? Desde que entraron, desde que se dieron a conocer Sí <risa> ¿Mucho? Eh, a mí el Instagram ¿Te el Instagram, subió? Sí Este Y en Facebook pues Me han estado como que agregando Igual entre nosotros No nos hemos estado agregando Porque eh, yo eh, no los eh, tenía claro. no, no, no los conocía Pero sí Sí han estado ahí subiendo ¿Tú, tú, es? tú, ¿Tú no viste tus redes? No Este Mi Facebook es Brandon Rangel y Igual Instagram Brandon Rangel ¿De la TK Rangel? De la tienes Facebook Y <risas> e Instagram? Sí ¿Nadie tiene TikTok? Sí. Yo Instagram. sí tengo Ay, va, A opción A ver ¿Qué bueno, podemos encontrar en tu TikTok? Ay, puras. No sé ni qué. Como cinco publicaciones. Es que la verdad, yo no soy muy activa. De, yo no. no Tengo todas mis cuentas privadas. Bueno, ya no tanto. Ya abrí la de Instagram. ¿Tú dices que Ajá, porque. Y la de Facebook también, la verdad, porque. Pues sí, ya la sabes. Pero antes de esto, no. Yo tenía 100 amigos porque yo no acepto a la gente. Entonces, entonces sí eres muy cerrada. Y ahora dentro de la casa. Entonces, ahora vamos a ver una chantal más abierta. Ah, sí. Ahora sí te vas, te vas a exponer. ¿Tienes sí, la bueno, ¿tienen una estrategia? ¿Hacer grupos, equipos? Mm, no. Yo no. Claro, la verdad no te cumplo. No. No. No. No, yo digo, yo no. Hablo por mi verdad. Yo, tengo, yo la verdad es que no me voy a. O sea, tratar de llevarme bien con todos. Guárdenme entre todos, ¿eh? Dijo que no. Si los tres, si los no, no, tres quedan al los... último, ya saben. Sabes, ¿no? no, no, la verdad es que no. digo Y aparte, yo no los conozco, entonces como que tienen no ahí una estrategia de este veo que sí, este veo que no, sí. que me cae mal, o que me cae bien. ¿verdad? Pero, Pero llevas algo de expectativa, de, de jugar algo. Ah, claro, sí. Ya adentro, ya viendo la, cómo se va moviendo la cosa y la dinámica y todo, pues ya uno obviamente... Pues al final de cuentas ya han ganado, entonces ¿Claro? ya al fin de cuentas es una competencia Y si quieren ganar, sí. claro, la verdad, ¿entran para ganar o entran para la experiencia? Yo había entrado por experiencia pero ya dijeron los premios, bueno no dijeron los premios A ver cuáles son los premios No dijeron los premios, dijeron que va a haber premios ajá no Y dije no pues entonces sí yo pude ir a por un acá también, ajá. entré por eso, pero por el del mar y ya hasta dijeron no va a haber premios y después como que... Pues, me más es, ganas, ¿no? Bueno. Va a ser un party boy Sí, va a haber premios Uno de los premios que les puedo decir es Unos cortes Unos cortes Yo no dije de qué, puede ¿De ser de... Carnesal? De cargas De cargas no, no dijimos de qué O de corte de marido, de novia no, no, no, ni nosotros <risa> carnes, <risa> Cortes de trabajo, <risa> cortes de relaciones <risa> Salario Pero no, ¿qué pasa? ¿Y, ¿Y su, ¿no? su familia? A ver, ya los amigos ya los... También. primero los apoyaron y ahora los están apoyando sí. todos aman a ver todos aman y todos quieren tomarse fotos con ustedes y cuando, y cuando salgan de la casa les va a cambiar la vida ahorita les ha cambiado no, o sea están en la calle de repente y que digan ah yo lo he visto en redes sociales sí ya les, ya les empezó a cambiar la, la, la vida la verdad ah, sí ya preguntamos que tú la de vehículo de ay sí a mí más en el trabajo porque como tengo mucha gente a mi cargo Ellos, ellos de volar de volar ¿No? ¿No? me no empezaron de empezaron a... No a tu pide el plan, sino que ah, vamos a apoyar al jefe y que no sé qué. Y me empezaron a preguntar y a preguntar y a preguntar y cómo le vamos a hacer y qué tenemos que hacer. Ayer lo de las porras me dicen, ¿por qué no nos dijiste que tenemos que ir a las porras? Y todo? Entonces sí, sí, se ha cambiado. Digo, a mí se sí me ha cambiado. No ok, sé. entonces sí les, les llevaron porras el día de sí. ayer Sí. Cada quien llevaba su, su gente. ¿Tú llevaste a su gente? No, no. medio penal penales. Dije, no, no vaya <risa> ¿No llevas a tu orla? No. Sí, es muy cerrada. Muy cerrada. Yo tampoco llegué a porra porque pensé que no era algo tan en serio O sobre sea, la porra uh -huh. O sea, dije, a lo mejor como que nomás lo dijeron por decir, ¿verdad? Pero ayer que vi que todo el mundo llevaba Porque hay gente que llevaba hasta las playeras este empresas con el... Y borrador, te, el estudio, ¿y y y te, te sentiste como un niño cuando no vas a ir a tu grabación. ¿Sí o no? Sí, sí, ¿sí, me sí me sentí Como bien, que sí. mi papá era la prima Pero no dije, pues yo fui el que no dije nada ¿no? Ah, Entonces, es, sí. Pero no nada más era yo Éramos varios los que no llevamos las porras Yo creo por lo mismo, yo creo que todos pensamos lo mismo de... A lo mejor no es algo... Todavía se nos cae el 20, por lo que veo, ¿eh? Ayer me cayó mi 20 y he de decir que anoche batallé mucho para dormir. Yo batallé mucho eh, para dormir. Nervios. Sí. ¿Ya, sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí, sí te te bueno. Pero no muy payaso, ¿no? Pues sí, pero pues a fin de cuentas es algo nuevo. A ver, paso el micrófono. <risa> ok, les ha cambiado la vida. ¿Cómo no te ha cambiado la vida? Ahorita. ¿Te es incómodo andar en la calle y que te digan, ah, la de Big Brother? La verdad. Un poquito. O, o se siente sí, chido, digas. Ah. Me da penita. No. no te gusta que me digan. Eh, de, de, de, de. Hasta ahorita no, o sea, sí, me cuando me preguntan, ay, ¿verdad? Pues, sí, sí soy, pues ni modo que diga que no, ¿verdad? Sí soy. Pero, sí, soy. Pero, <risa> pero, pero todavía no es como que, ay, sí, sí, soy. No, o sea, sí me da como que pena. ¿Y te han pedido fotos? Mm. <risa> sí, un señor me fui. Sí, <risa> <Cuéntame, risa> no, eso es chido. Digo, eso estoy empezando, imagínate cuando termine, les va a cambiar. Y les voy a dar un consejo: si suben sus redes, si ven que suben tanto Instagram, todas las redes, capitalícenlo. hagan algo con esos números que tienen ahí adentro, que si vender las comidas, que si emprender un negocio, capitalicenlo, porque hay mucha gente que tiene muchos seguidores por un videito y no saben, y ahí se quedan con ese videito. Ustedes tratan de llegar más allá y estar ¿Y constante en las redes. Hay que aprovechar la experiencia sí. que van a tener. Entonces, hay, uh -huh. que, hay que darle. digo, Todos hacen. Ustedes, ¿por qué no? Uh -huh. Hay que aprovechar. La, la, la, y aparte, la. que esto de Big Brother Santa Catarina, Encerrado Santa Catarina, ningún otro municipio lo tiene. No. Es le, le, San, y me apuesto que le a partir le que le que le de le que, le que vean, vean y se vean, va a haber San Pedro. No, San sí, Pedro. No, no, no, San Pedro 400. ¿San Pedro de qué Pero va a haber un García. De la podaca. Ah, no, ya en internet. Ah, ok. Ya salieron los de García. Ya también hicieron ¿Ya? Salió una publicación. Son como los chinos. Pero es que si ya salen los de García no va a haber piratas en las calles ni campechanos. No, no los fines de semana, sí. No va a haber nada No, por eso, güey. Cuando vamos a todos <risa> No, de aquí se levanta el negocio, ¿cómo fue no? Es la idea, que se levanta el negocio, que diviertan, que hagan algo y que vivan la experiencia Sí, sí. claro ¿A ti, ¿A ti cómo te cambió los días? No, bien. yo he hecho... Todavía no te dicen en la calle, eres grande, ¿No? Casi no salgo, o sea, sí, pero los fines de que a fiestas, y son los mismos, o sea, los amigos son los que, ay es famoso, famoso Nada más, o sea, como que carrilla pero sí me apoyan y todo ese rollo ¿Pero todavía no te, no te identifican en la calle? No, creo que no. ¿No te pido fotos? ¿A ti? ¿Fotos? Eh, nada más, no, no directamente a mí, pero le preguntaron a mi amada: ¿de qué oye a poco tu hijo va a estar en lo del Big Brother de Santa Catarina? Y hablo que son señoras, de, o sea, que, ya. Que no debe tener foto? que no te imaginas. Que no te imaginas. Entonces, ya ahí fue cuando le dije: que me empezó también un poco a caer el 20, ¿de hasta dónde está llegando? ¿Hasta sí, qué paja, edades paja, está llegando este tipo, de, este tipo de contenido? Entonces, sí. ¿Y el señor de qué edad era? Ay, no sé, como unos cuarenta y tantos años. Iba con otros dos. ¿Y también te pidió otros dos? No, nada más. Solo... Okay, ¿Y luego? ¿Te ¿y lo tomas? Pues sí, pero ojalá nunca <risa> la haga pública porque no sé cómo me veo. <risa> <¿Qué>? <risa> que la mande, que la mande. Si nos si nos ves, si nos viendo, una foto con Mándala, mándala porfa. Quiero Sí, de por sí, cuando la subieron por primera vez a todos, salieron bien mal. No nada. ¿Andabas sí. arreglado? ¿no? Sí. El día de la foto sí. Sí. sí, andaba, yo creo que así como ahorita no sé, un poquito ah, menos, no no sé. Siempre te Bueno, por tu trabajo. Sí, o sea, casi todos los días ando maquillada y alegada. Sí. Maquillada y contestada Claro que cuando me levanto, pero... Pues, no. Y se viene lo bueno. Vamos a <risa> <risa> conocerla. Muy bien. Ahora sí que cuando se levanta, ya les dijeron, se levantan a la hora que quieren No tienen una hora para levantarse Pero que No tren? sabemos todavía, pero creo que Pues no podemos levantarnos a la hora que queramos ¿no? Yo digo, que no se han dicho así como que algo, una hora, pero sí creo que no Va como que, levantanse a las 2, 3 de la tarde Pues no, verdad Porque sí Supongo sí, pues, que adentro va a haber algo Tiene que haber un ¿Sí? Para, el creyendo, para sí. ver gente durmiendo, pues no creen sí. Que, sí. que los vayan a meter ustedes o sea, El canal 28 sí tiene dibujitos durmiendo Ah, sí, toda la noche. el canal 28? Monitos. Un amigo salía ahí. Exacto. <risa> no, saludo. Saludos, canal 28. ¿tú? No, ¿tú? ¿tú? no le han dado productores, patullados. No le han dado todavía. Ahí te encargo. Este. ¿Agua fría o no bañaste con agua fría? Ay, no, pues mejor no me bañes. No te gusta. 5 minutos de agua caliente, nada más. Yo voy a con agua fría. No, la verdad no es cierto, no sé no no, pero no parece que, se, que deserte porque no iba a haber agua caliente sí, no y que se va de participante por no, culpa no, de los pelos de la mano no había, no había agua caliente ¿Tiene, tiene algún patrocinador oficial ya por ustedes que digan ah Personal. que no. alguien que les esté payando directamente no yo no así es que si alguien quiere patrocinarme pues ahí contacten ya ven las redes <ríe> contacten a chandal para patrocinarla ¿Tú tienes tu propio patrocinador? Sí, el... yo soy el propio patrocinador <risa> pero aparte, ¿tienes otro patrocinador? Sí, una amiga, este, su página es Love Globe. Es decoraciones de Globos y ah, todo okay, eso. Okay. es mi mejor amiga, de hecho. Este, entonces ella me no fue la que me dijo, y Dice, no, pues yo te ayudo y tenés entiendo. Es, es patrocinadora, nada más tú no, no está en. Sí, también es patrocinadora de Encerrados. Este, pero pues fui, sí, vaya, se contactó por, por mí. Va, va, va. ¿Y tú qué has participado? No, no tengo Oxo, Oxo, Oxo, ponte listo, eh. Oxo, Oxo la acordate ¿no? del niño de lo perdiste, lo perdiste. Ahora le va a hacer mm. en el TV sí. <risa> no, y los juguetes de Fresh ¿Cómo? ¿Vos, vos dice? Fresh and Ahí supe ahí El truto en inglés. el tuto inglés malo. Por eso me en el Y después de esto, ¿qué viene? ¿Seguir normal? Mm. Buscar más realities. Buscan más realities? Buscan no más. Real. nada. ¿Sí? ¿Sí? Yo creo que sí les va a quedar bien. Digo, porque yo creo, a lo veo futuro y pienso así: va a haber más municipios que van a hacer su realities. Sí. sí. Y retuvo a eso uno Nuevo León. Ah, sí es. En Nuevo León. Sí van a puede. ver, van a sí, ver. Si sí se hace el de. De mí, mí se van a acordar. municipios Si se hace uno de Nuevo León, si sí se van a aplicar para. Sí, sí, yo creo que sí. Pues sí, ya lo hicimos, ya hicimos el ridículo. ¿sabes? Ya nos ya vieron entonces. Ya, qué? ya, ¿Ya qué? no lo <risa> ya, ya no dejé <risa> dormir toda la noche. ¿Se, ¿Se van a atrever a más a salir en redes entonces? Sí. Sí, a mí sí me gusta mucho o sea, tener este, muchos amigos en Facebook y seguidores. Hubo muchas tonterías. este Y aparte que a mí sí me gusta, digo, yo antes cantaba. Entonces... Ah, cantas? Ya no tanto por el ah, problema que tengo en la verdad. Dale otra chévere. Entonces. Dale otra chévere. Eh, a ver, me voy a tomar Cuenta de que si te buscaba otro reality, yo fui a la voz México, entonces... Sí, fue? Sí, sea que ¿Ya fui sí, hasta genial. México? Así, ya fui todavía, pues no me no pasó. A ver, ¿tú que estuviste ahí? En el resto del Voz de México. Ah, es cierto ah. que ya está... Sí. sí. Ya están. Ya hay participantes que dicen que ya van a entrar ellos Sí, porque incluso la que ganó esa Voz México... Eh, dio las declaraciones De que hay muchos que no van a hacer los castings Que ella fue Ella ganó gracias a que Jimmy Balvin uh -huh. No siguió las reglas del programa Porque ella tiene que salir Entonces, ah, O sea, si hay, programa, hay una pauta sí. De que él salga Aunque cante sí. bien es, es, es, Pero él como que no siguió las reglas o se Fue el rebelde y ganó ella Se llama Juliana Entonces, si sí hay mucha gente Ay. que yo no vi <risa> Pero Le <risa> sí, sí, sí, que, ya, que eh, hacer un oso Sí, sí, hay eh, mucha gente que yo no vi en el casting y que estuvo bueno en la televisión <tose> es que si subiste baja sola ¿no? sí hey. aquí hay un patata gracias por <risas> pues, decirme un saludo para la señora que ya no está aquí pero gracias ahí, ahí, es? se, se, ahí se va a llevar el tiempo gracias se colgó una señora que aquí era un partido <tose> indio ah. ganas <risas> okay. y hasta yo, si yo ok entonces ya digo, la verdad es que yo sí, este año, uno de mis, mis propósitos fue retomar mis clases de canto, uh -huh. ya teniendo bien este, mi garganta, bien cuidada, y mis clases de actuación, porque también me gusta mucho hacer teatro. entonces ah, ¿Ya has a, hecho teatro? Sí, ya. ¿Y en, ah, bien en el teatro? ¿En eh, no. dónde eh, Estuve en una obra, bueno, se llamaba Moda Generación, en aquel entonces, hicimos obra vaselina, este, hice otras obras como que de santos o de personajes, Santo Ludén, no... No, no, Santo de ah, es, ah, este, ah, la iglesia, por ahí. Eh, sí. eh, y otras así, como que cosillas, y así, conducir ciertos programitas en, cuando estudiaron entonces. ¿Y, Dan, ¿Y en la basilina era Damisoco? No, no, no, no, no, porque como se estaba bien, ¿Quién era? Eh, un, era un personaje que se llamaba Lalo. Lalo, no, no, no hay que... Ah, una adaptación. Sí, una <risa> adaptación, porque no todos los personajes salen en una película, Entonces casa ah, se hizo una adaptación. ¿Y la presentaron en el teatro? Sí, en el teatro Calderón, en Luis Elizondo, este, otro que estaba allá por el COE, no me acuerdo. no se llama. Pero sí, sí ¿Cuántas pasó? funciones dieron? Sí fueron como tres meses bastantes funciones, no te puedo decir cuántas, pero es fueron ¿La primera tiempo. vez que presentes al teatro que sentiste? No. Lo mismo que vas a sentir ¿Lo mismo ¿Lo que, que sentiste ahorita? No, no. Es porque era un nervio de emoción, Ajá. era un nervio de mucha emoción, ahora es un nervio de incertidumbre, de no sé qué va a pasar pero no, la verdad es que es una experiencia que a mí me gusta mucho es muy bonita. Lo padre de esto es que en ese tiempo tú actuabas, ahora vas a hacer tú. Ahora me has hecho. Ahora sí. vas a hacer tú. Así. ¿Te sí. puedes estrellar más, cantar. Sí, vamos a escucharte cantar en la casa. Yo creo que sí, porque incluso los del trabajo, bueno, mis amigos, de, mis compañeros de trabajo, yo creo ya los tengo hartos, porque yo todo el día estoy cantando. Y que, cantar, que, cante? Cante. Sí. Que, cante, que cante. Porque ya una cosa es que tú cantes naturalmente, y otra cosa es que digan que cante. no, no, ah, no, no, no, no. Ahorita, no no, hoy también. Te vamos a ver cantar en la casa. Sí, digo, digo, en cualquier rato, cualquier cosa que me pongo a hacer, estoy. ¿Tocas no. algún instrumento? No, pero si quisiera aprenderlo. Teclado. ¿Cantas tú? Bonnie. Ni, Ni la regadera ¿no? <risa> Y cuando ando bien, pedo. ¿O si te vamos a escuchar cantar? Sí, te ya volvemos a cantar. ¿Cantas? <risa> ¿Cantas? No. Ni en la regadera. <risa> No, tampoco Te vamos a ver Pellentando gente Peda, sí Peda, borrachas y cantas Y sí. las de Jenny no, Ay, no más para que A ver, ¿qué tipo de música te puede no. música te hacer? No. Yo canto O digo, yo escucho de todo ¿Cuáles son tus Tus ajines? O sea, lo que te gusta Es que a mí A mí lo que me gusta Es el rap Pero Mexicano gringo, Argentino De España De España Y Escuela en inglés Ok, ¿no te gusta el, el mexicano? Mm. Santa Fe o sea, va, No va, va. quiero o sea, decir que no Pero, pero no No, es, pues, <risa> <risa> no pero omítelos. Y este, y es que como que yo tengo Diferentes grupos de amigos y cada quien escucha algo diferente Entonces yo me acoplo a todo lo que escuchan Y sí. yo ya escucho de todo O sea, tienes amigos de banda, amigos <risa> colombianos Sí, <risa> de las personas que de repente ya, ya en el estás en el pedo y luego pones las vallenatas o colombianas y dices, ahí tengo un gusto culposo en la canto. También, también, también la también. canto, sí, sí, sí. Sí, claro, yo, yo creo que todos te, tenemos unos amigos en común. A sí, mí no me gusta esa música. No, le gustan <risa> los payasónicos. ¿A quién no le gustan los payasónicos. También ¿no? las canto las de bueno, los payasónicos. ¿verdad que sí? Él, sin máscara, yo no más quería decir. Él, Alex no, no. Kappa. <risa> <risa> oh, o se comió el ratón. No, la la me suena? ¿Tu no. música? Yo vi. ¿O qué te gustaría cantar? Me imagino que vas a cantar a lo profesional. Eh, sí, es un sueño. Porque, este... porque aquí, aquí vas a tener mucho. Rey, tímido, mucho rating. Sí. A mí lo que me gusta mucho cantar es la balada y región mexicana. La balada y región mexicana. Sí. Ah, pero sí, sí, usted el regional mexicano, no va a salir que eres... No, el ¿no? ¿verdad? regional mexicano ¿15 eh, me refiero a... <risa> <risa> <risa> ah, es... <risa> no. Me refiero a regional mexicano como las baladas, por ejemplo, de Alejandro Fernández o algo así ¿Lo, no... lo que sí si era mexicano? Sí, no, por ejemplo, la banda y todo eso, me gusta mucho, pero no se me da, no tengo la voz para cantar canciones de banda Entonces me refiero a ese tipo de regional mexicano ¿Vicente Fernández? Antonio Vidal? Mm, sí Uh -huh. Pedrito Fernández. Pedrito Fernández. Pero sí, Alejandro Fernández <risa> y Cristian Castro son como que mis. por los que me inclino yo. <risa> de por <tipo> de... <risa> <¿Cómo? risa> pues el tipo de música. ¡Ah! ¿eh? El tipo de. el tipo de voz, la tesitura y todo eso es como que. por los que siempre me. Trajo. Luis Miguel. Luis Miguel. Luis Miguel. Sí, un favor. Ay, Cuando no. estés allá adentro. Vas a cantar. Vas a cantar una canción. Vale, de Luis Miguel. No lo hagas. Por mí. Sí. <risa> por mí. <risa> Una canción. Una de Luis Miguel, sí. La que tú quieras. Pero que sea Luis Miguel. Y hoy también, tómale. Y vamos a subir ese video. Y lo vamos a hacer los Y dispara con los pelos en la mano. Con los pelos en la mano. Claro que sí. Música, Bad Bunny. Bad Bunny, corrido. Santana del Cano. Sí, también. Su vida muy guía. Muy Sí, reggaetón de todo. Claro, sí. perro intenso, suelo estar duro para abajo, para pa, pa, pa, pa, abajo Sí, de todo me gusta, no sé, así bueno, yo creo que lo que sí no son las si no te, te gustan, Si no te gustan, adentro también, o sea, allá estando, escucha lo que sea. ¿Se te invitan un baile Colombia ¿Bas? Pues sí, también hasta baile. ¿no? Sí, sí, ¿no? va a haber chévere si voy. Y ahí con caiga chévere. Como que ya son inseguros seguros esos bailes con hombres, no roban. Todos están bailando. No, <risa> ¿no? Ahí sí bailan todos. ¿no? Ahí, ahí sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí bailan. Y al día 7 Yo no sé, Y más para adelante, ¿qué piensas saliendo de esto? Te has sin trabajo. Sí, más sin trabajo como este. Pues yo creo que va a venir con ustedes a pedirle trabajo aquí, ¿no? No, bodgas, ¿no? no, no hay. No, ah, no, no no no, ah, no, no, deja. Deja. no, no deja. De hecho, suscríbanse ah. a la campanita para que nos maten el hambre, por favor. Y, y para que me trabajo. Y si, si sí. quieren que lo adoptemos saliendo de la casa, se va a quedar como, ¿cuántos se qué ¿Cinco semanas? Sí. Cinco semanas. El papá tiene cinco años en la casa. <ríe> Todo vamos a aportar para que sigan acá. Para que se quede y la casa Y los papás lleguen. Sí, si no, sí, yo sí lo sigo manteniendo así. El niño de 10 años es chapa. Amigos con cigarros. <risa> Un saludo para ¿No? Bueno, ¿qué más? <risa> Díganos. ¿me qué más de ustedes? ¿Qué, qué, van a ¿Qué quieren que el público se entere de ustedes? Apoyen. Pues ya todos se van a enterar ahí adentro. Van a saber de todo. Yo creo que hasta lo que. No, no se van no a ocultar nada. <risa> <risa> yo creo que aunque lo quisieras ocultar, va a, ser, va a ser muy difícil estar las 24 horas cuidando todo lo que haces o lo que digas. O sea, le que primer día sí lo vas a estar cuidando. Sí, como que vas a estar así viendo para un lado, viendo para el otro, pero yo creo que después ya no vas a poder. O sea, ya... Y tiene que salir tu personalidad real de este, de realmente cómo eres y todo. Entonces, yo creo que si alguien quiere fingir o a sobreactuar o algo así, yo creo que ahí... Sí. No se va a poder. Con el tiempo, creo que Los no primeros días van a poder actuar todos. Pero sí. conforme pasa el tiempo, ya no. Sí. Ahora, otra cosa: ¿quién lleva pijama y quién no? ¿Pijama? Llevan pijama? Llevan pijama? Tenemos que llevar pijamas. Pero llevan pijama, no eh. llevan la, la camiseta del partido político. No, pero ah, yo no voy voy llevar <risa> pijamas. Pijama. ¿Compraron ropita? Yo no llevo pijama yo, No. ¿No? Yo, yo me duermo siempre en boxeo. Qué? Ay, ¡Ay, no! no, no, no, no. Si sí, te sí, sí, yo me duermo siempre sin nada. Yo no puro boxe, No, pues que gozo. Y así te vas a Y así me pienso dormir. No, y si sigo pijama. No, no, no pues es que la. De Pikachu. a tu no, no, no, mamá no, le manda no. una de Pikachu. Y sí, si. Sí, sí, sí. no, sí, no, pero es que se si yo Yo sí tuve que comprar porque yo también duermo sin nada. Patrocinador. Patrocinador. Ahí andan. Pijamas. Pijamas. No, si llevamos pijamas, claro. Pero lo bueno es que va a ser frío, así es que vamos a dormir tapaditos sí. sí Pero no queremos que se tapen hasta la cara No nah. Queremos que se vea Sí, claro. que, se, que se vean que están tirando la baba Que, que están <risa> rompiendo Que queremos no la, la realidad, ¿no? No, que... No, nah. Con la mar arriba de Sí la mano, no <risa> Y se despierta con la pesta Ay, de Ah, Sí, de sí, maquillaje? ¿No maquillaje? <risa> claro ¿Sí? cierto uh -huh. ¿Sí, Para ciertas solo Porque ya no sé ya Sí. es que van a haber ciertas cosas en las que sí vamos a tener que estar pues este bien vestidos sí, arreglados sí, imagino mujeres, para nominaciones mujeres obviamente maquina, maquilladas por, entonces, sí. aparte va a haber fiesta, ah, fiesta? No, a ver, a ver pues, si saben entonces qué va a pasar sí, en el vale. algunas, algunas cosas no sabemos lo de la fiesta ver, las nominaciones este que más pues creo que hasta ahorita es lo único que nos han dicho. Fiesta, me pisto y la nominación. ¿Fiesta todos los días? Fiesta, sí? Yo creo que todos los días. Todos los días, fiesta. Sí, A ver si aguanta. Si aguanta la fiesta todos los días. Yo ya Los no, que... que ya pasamos de 30. Yo no, ya no ya no dormimos. No. No. Yo para las 11 ya estoy súper. ¿Y al no día siguiente no te hablo? ¿Y al día siguiente que no te hablo? Que no me hablen en <coughs> el trabajo entonces, no sé si voy a aguantar los voy a... Porque ellos sí son mi fiesta. Bueno no, Ya empezamos los míos, ¿eh? Yo lo, he visto que sí, entre semana toman hasta las 3, 4 de la mañana. Ah, astro, no, no, no, no, son videos no, viejos, videos no, viejos. Era, era la fiesta de integración. ¿no? No, ¿Hasta bien. qué hora le dieron a esa fiesta de integración? Ay, no sé, comienza a las 3. La y lo bueno es que no le gusta la fiesta. No, no, que no lo que pasa es que yo me desvelo porque... Yo nunca me duermo temprano aunque me esté tomando pero ese día pues estábamos en la integración y... uh -huh. quería integrarme bien quería conocer a la gente quería acoplarme ya tienes alguien que digas ay con esta personita me voy a empezar a juntar porque me cayó bien en la integración sí claro ya sí decir el nombre claro uh, wina alexa wina y alexa wina y <ríe> saludos son raro? con oh. las que primero nos acoplamos o el click ahí mujeres también hay hombres ¿Y con ellos todavía no tienes un clic con los hombros? Eh, sí, claro, con todos Pero así más, más ¿Quieres con esto? Voy a platicar con esto Sí, con Jorge, con Roberto ¿Y no le gustaba platicar, eh? No No sé no... Una hora más y sacamos todas las sopa sí, <risa> O sea, es que yo soy Cuando estoy en confianza Sí hablo mucho Ya estás en confianza, por lo tanto <risa> Pero cuando no conozco a la gente Yo soy callada y no pero hoy me quiero llevar el frigobar, <risa> No sé cómo, pero me lo voy a llevar. Tú ya tienes ahí gente con que digas con esto ya me llevo bien. Yo no he ido a las integraciones. No, no. ha sido. No. Ayer sí. estuve obviamente ahí, entonces no los conozco bien todavía. ¿Estuviste como invitados de terceros en una boda que no conoces? Oye, ¿Así? No entiendo. La antisocial. Y la, la sociedad sí. Y luego, sí. yo no conozco a nadie. Entonces la que va a cantar es tú, ¿tú vas a Yo te voy a platicar tú eres, <risa> Y tú vas a estar todo <risa> Y él va a la alberca ¿Sí? él, él dice no, está, no está. y estamos no, y Y de mí te vas a acordar que van a estar Vas a ir primero, el primero que se va a Sí, sí, va a estar a de hecho es bien, es bien serio o sea, De hecho sí, ¿tú eres serio? Soy serio, pero ya, o sea, te digo Como que la H&M transforma sabes. A Pero a ver, tú como voy manejando O sea, quiero Ah, no, no este video ya es viejo, sí, tránsitos. A <risa> <Transito> <risa> <risa> es <que> mis amigos. C4. <risa> <risa> ah, es como que ya te cuidan ahí. ¿eh? Sí. Ah, sí, pues tiene el corto. Entonces tú sí eres serio. Sí, soy serio. Pero con la chévere ya. Con la chévere como que me transformo. Por eso, o sea, tampoco he ido a las fiestas, pero he ido a las ¿Cómo te vas ¿no? para las fiestas ya? No. ¿No fuiste ayer? Sí, ayer sí, pero no. O sea, no agarramos ahí. Es... Todo tranqui. Todo tranqui. Por eso ya quiero que sea mañana para la chévere <risa> y ya. Hoy. Bueno, es que la primera fiesta es mañana. Sí. Ah, ok. Mañana. Va, va, va. Ya va a ser la primera fiesta. Sí, Llevan sus mejores trapitos. Ropa. Sí. Yo todavía no sé qué Yo tampoco todavía no Yo abuela. ni hago maleta ahorita No, <risa> no, no. Sean ustedes. Sí, ahí sí, con claro. sí. Hagan. Pues es que lo típico, cuando te invitan a salir, lo que te pongan. sea, digo, los hombres, no me hagan mentir. Somos de que ah, vamos a salir. ¿Hace frío? Ah, pues sí. Todas las mujeres. No, que yo me llevo un maldito esto y no tiene frío y le deshonemos un poco Ah, bueno, ahí te va. No, yo sí, yo sí cargo con mi chamarra. Sí, cargo mi chamarra. ¿Eres muy friolenta? ¿Eh? ¿Eres muy friolenta? ¿Agua caliente? Sí, sí, mucho. Caliente. O sea, estamos a 30 grados y te vienes con agua caliente. No, no, no, no tanto, no tanto. Pero ahorita, así como es el clima, a sí, agua caliente. Lo más caliente que aguanta. Te apoyo. Dice que salen cosito y no te ves. Sí, así. Y ah, mi mano, vale aquí está. Sí, sí, que está la piel así chinita y todo, sí. ¿Sí? ¿Sí? chinita, pero quemada, ¿no? Ya <risa> es que está quemada, ¿no? Está ¿Tatuajes? ¿Cuántos tatuajes tienes? No me los he contado, pero sí tengo en el brazo. Tengo el abdomen también. ¿Se van a ver todos los tatuajes ahí? Sí, van a ver todo. ¿Sí? ¿Cuál le gusta más? ¿Cuál es el que más? Es el cuello, creo. ¿Cuál es el que no le gusta? Yo creo que nunca no me he dicho que le guste. Hay que preguntarle. La comunicación entre parejas, eso sí, me fuerza no. mucho. ¿Tatuajes? Yo no. Sí. ¿Por, ¿Por qué? Déjame, le tengo uno al chiqui que me salió. El... ¿Por qué? No, sí. no lo hagas sí. si Quiero uno. Discriminas a la gente. No, para no, siempre he querido un tatuaje, pero ah. por pura densidad, ah. como que no me lo he hecho. Patrocinadores de tatuajes, sí, tatuajes, por favor. Ay, quiero sí, un micro, si sí, sí, quieres. Ay, la veo. Sí, sí, sí. sí eso nos falta, un patrocinador que nos tatúe ahí adentro Oye, sí De hecho, sí Bueno, ahí te ¿Hay un patrocinador de tatuaje, no? De la Sí, funciona ahí un patrocinador de tatuaje. Pues que se aplique Que se aplique para cuando entre ¿O para cuando salga? Uh -huh. Yo digo que en la casa Que se los hagan ahí Que vean, sí, que vean cosas sí, cosas. Sí, Tío, ustedes ya saben el dolor Ya conocen el dolor No duele que no, no, nada, no me llamas a quién? No, nah, aquí no de verdad? De verdad. Todo es psicológico. Ahí le va. Yo. No. Es que tú no puedes mostrar sus tatuajes. Tu mamá te va a reñar. Bueno, mando un Perdón mamá por la realidad, tú... Me dolió mucho. Es mi rebelde, el muchacho. Sí, ¿Eh? desde ya no me has a mi mamá. ¿Mi papá menos? No, pues tu papá. Bueno, es Entonces. ¿Sí? ¿Ya? Te, digo? ¿Te vas a animar o no? ¿A tatuaje? ¿A, a tatuaje y a cantar. A tatuaje y a cantar, sí. ¿Qué te vas a tatuar? Siempre, la verdad es que te digo, nomás no lo he hecho por desidia, pero siempre quería un micrófono. ¿Un noche entera? Ajá, sí, sí, como el logo de nosotros. Con, ¿De con notas musicales. Y un poquito también <risa> Una enchilada. Una enchilada <risa> <Una chillada. risa> aquí, una gordita acá. Un taco adorado. No, pero siempre quería un micrófono con notas musicales. Sí, sí, ¿Qué, a ¿Qué te ha de tatuaje? ¿Qué tal? ¿Qué, perdón? ¿Qué te tienes de tatuaje? ¿Cuál de todo? Sí. ¿Ya pongo todo? De hecho, no, no tengo tantos. Tengo, tengo poquitos. Voy por más. ¿Cuántos, ¿cuántos son si poquitos? Poquitos, son 14, 15. ¿Todos ¿Son, son poquitos? Él <risa> se chifla <de> con él. El... <risa> él se siente la... malo. Yo ya no la tatuaje. <risa> a mí ya no me han dado otra libreta. <risa> <risa> ¿Qué te vas a tatuar? Se te regalan un patrocinador. No sé todavía, es que... Yo no me he hecho otro porque todavía no tengo claro qué me quiero hacer. Las zonas en las que me lo voy a hacer, sí, pero no sé qué hacer. ¿Todos tienen significado? No, no. no es porque me gusta tatuar. Me eso, eso es mentira entonces. ¿De Ella, me, digo, a lo mejor tú, porque tu primer tatuaje tiene un significado. Sí. Tu primer tatuaje tuvo que tener un significado. No, ¿no? no. a los 14 años no. No, no a los 14. Eh. Sí. ¿Quién te tatuó ¿Quién te... para pues ir sí. a pues, qué sí me lo hizo me lo hice en el ritual César hago la demanda no no fuiste César, el un, un chavo que se le decía en el flaco pero mi papá me llevó ah okay con permiso ah, ya tu papá tiene todos? sí muchos eh, algunos sí sí sí tiene varios tu mamá no mi mamá no y no te dijo no qué vas a no o sea yo les pedí permiso y me dijeron que sí okay. y, y este mi mamá sí primero fue como que, ay, estás loca, mi papá, si ella quiere, si sí, yo la llevo, entonces ya seguro y así, y me llevo. ¿No fue como que regalo de 15 años? Por no, porque todavía estaban se a secundar. No <risa> a los 14 años no me dejaban tomar café en la noche porque no hacían. Todavía, <risa> todavía, <risa> todavía no, no te dejan tomar café. ¿Tu primer tatuaje estuvo certificado? Mm, pues me tapé, o sea, mi fecha. Para que no... se Para no No, sé. Sí, no, no, no, nada más. Lo que quería decir era el, el dolor. El dolor. ¿Y los, y los y los, los demás tatuajes. No, no, significa nada. Esto es porque pues, así me dicen pony. Ah, tú dices pues, pony. No, dijiste que, nos, que te decían pony, eh. Sí, de hecho, sí me dicen pony. Todos me conocen por pony o oh, pues, Bran. ¿Por qué pony? No sé. de chiquillo me han dicho que hey, yo creo que pues, chaparro. ¿eh? Ah, ya, estás, ya estás echando. Este es el, no, el Este va a ser mi poninas. El poninés. Puro chaparrito, este todos aquí. No, todos. ¿Quién es el más grande de la casa? De edad. La... El apá, no. ¿Qué dicen el la... apá? El güero, no. El güero, El apá. Así es. Así le dicen el apá. Porque está más grande. ¿Y hacia ti, mi hijo? ha has casado? ¿Sabes algo de él la... Es que en realidad no lo conocemos mucho. No, no más. No, no es... Yo no vi en el video del casting, eh, que tiene 38 años o algo así. Además, eh, no, está bueno como de 38. <risa> ¿Es el de Pelo Goro? No. No. No, es... no, no, no. no, ¿El de Pelo Goro quién es? Es un... Um... Chava. Es Chava, sí. Salvador Chava. Okay. ¿Y es cierto que entró uno de García? ¿O nada más ah. hubo rumor? Y mm. eh, ahí hay como que mandando mensajes o sea, y todo de, lo que es, de García. No, o sea, que es de García, que no sé qué, pero pues... No, nadie sabe, no sabe quién es. Está ahí la controversia. Está ahí todavía sí, la, sabe. si sí, o si no. Sí. ¿Y sí. saben quién? ¿Sabe más o menos sí, quién? está pendiente que nos lleve y el recibo de los... <risa> ah, ¿en serio? <risa> ¿Sí, ¿Sí, en serio? <risa> hay que confirmar que somos de Santa. ¿Sí es en serio eso? Sí, sí. A ver, pues, ¿Cómo ¿Cómo pues encerrado <risa> Santa Catarina, entonces, encerrado Santa Catarina, entonces, imagínate que venga alguien de Guadalupe es como... Guadalupeque. Entonces, ¿sí? ya tienen a la, a la persona identificada quién es el que. Sí. ¿Y no les ha perdido el recibo no, Ni ha ido. <ríe> ¿Ya desertó? No, no ha desertado, no, sí. pero. No Casi no nomás. No está ahí, Estaba vendiendo. Es que va a vender tacos <risa> no, <risa> no, Está atorado Ahorita el... no, como cómo está el tráfico. No, pero el tráfico está, está... está acá de este lado. Pero en García también se está. ¿ahí, ahí no, ¿Tienen carros? Ah, no. No. <risa> No tienen, calle, sí, ni, no tienen ni calles. Saludos. Oh, Saludos salud. salud para Encerrado García. Próximamente. <risa> <risa> pero yo sí tengo. Ah, pero yo sí tienen cine sí, nosotros no. no, no ¿Qué más nos pueden contar? La gente quiere saber de ustedes. Obviamente, ahí? adentro vamos a ver. ¿Al principio? Al principio. No. La verdad, al principio yo creo que no les voy a creer mucho. Pero conforme va pasando el tiempo... Sí. todo todos se tienen que ir soltando. ¿Cuántas van a ser las votaciones que van a dar? ¿O las nominaciones? ¿Te no les dicen? ¿Cómo, perdón? ¿Las nominaciones cómo va a ser? ¿Te no dicen? Te no nos dicen. Nada más sabemos que vamos a nominar y van a haber eliminados. Van a tener Mediante eventos... las redes sociales van a ser como que las votaciones. ¿O ¿Uno por día? ¿Dos por día? No, sí van a ser por fin de semana varios. Sí. Porque ah, o sea, van a ser... Sí, porque, porque somos sí. 20, sí, sí, son 25, 25, 25, 25, 24, entonces, pues sí, para que al final... O sea, se directos todos. Sí. ¿Y entonces, y luego va a haber dinámicas en la casa, van a haber juegos, va a haber interacción con todos uh -huh. Sí, nos han dicho que hay dinámicas y que juegos, pero sí nos han dicho que no Y están hay... dispuestos todos a participar Claro uh -huh. ¿Piensan que va a haber unas relaciones ahí adentro? ¿Qué sí ver? No relaciones así, bueno, a lo mejor <risa> sí, ¿verdad? Pero Exacto. que alguien salga con novio o con novia o con novies Novies no con no novio, no creo, pero que si va a haber ahí algo entre algunos, sí. ¿Ya vieron entonces la fricción entre alguien? Sí, ya se ve ahí. ¿Ya? Sí. No, sí. y aparte del encierro, ¿quiénes son? Pues No, va a no, no, que... Estamos viendo queremos saber de sí. quiénes son. Sí, queremos sí, garros, sí, ya, como, sí, ver, profe, ya Hay, gente, no, hay gente que sí necesita como que la, la persona o el afecto de alguien, a lo mejor con el encierro van a ir como que buscando. Pero desde afuera ya se ve que está ahí. ahí, ahí. Sí, ya parecita. se ya pena, ahí. La. Y tú necesitas. Yo, no. <risa> Él va a cantar. Yo voy a cantar. Y si mientras ellos se dan afecto, yo canto. Júntale a Luis para hacerle más amena la noche. Y acá, y ahí va... ahí me es una y media. de No hace romántica. Y mi compañero Yo no novio! iba ¿Qué es la pinche ¿Qué? No, entonces va a haber de todo. ¿eh? Va a haber parejitas. Entonces a el ¿Ustedes no ponen esa intención? Yo creo, no, no. No, tú no puedes. no, puede. cuando, sí, no, puede, ¿no? no, ¿no? que él ¿Sí? no. Él no. Aprende tu vida. No, yo no. Y digo, como les digo, Isabel la, la, la verdadera personalidad de cada quien. Y mi personalidad no es así. ¿Va? No, no te. O sea, te gustaría tener a alguien que te ayudara con, ayuda con los antojitos. Alguien que me ayudara con los antojitos. Claro. Siempre he estado abierto a que si llega alguien, qué bien. Pero también te, que si no llega nadie, también está muy bien. Que no estás en búsqueda. No. Ven. El que tenga que Oye, sí, y Oye, sí, si sí, no estás sí. en búsqueda de. y a lo mejor pasó dos o tres veces enfrente del viento y se Pues ya fue el destino. <risa> <risa> <risa> búsqueda de algo, de alguien, ¿no? Un no. Estás muy a gusto así soltera. Se sí. le gastó una lana el divorciar. Estoy mejor que nunca. <risa> ¿Te acabas de divorciar? <risa> no, yo me divorcié hace como cinco años, yo creo. No, no sé. entonces no reciente. Sí. No. Ya, ya, ya, ya pasaste ese duelo. No, ya. Sufrimiento. Ahorita no ya se hablan bien. No hay Ya se han dejado Ya, eh, bueno. Pregunta. La idea, quiero que lo contesten con la verdad. Entraron por la atención que da las redes, la verdad, porque las redes van a dar un foco a si ustedes, les van a dar atención, les van a pedir fotos, van a estar hablando los vecinos de ustedes, para bien o para mal esa atención. A lo mejor no estaban conscientes cuando los dominaron, cuando estaban entrando, pero ahorita que ya van para la casa. Que van a salir algún día, si este, ¿sí buscan eso? Yo sí. ¿Tú por lo que te quieres dedicar? Sí. Okay. ¿Sí vas con esa intención? Sí, sí. Dame a conocer. Sí, okay. sí. Sí, vas por lo Sígueme. ¿Crees, ¿Crees poder con esa presión ya cuando salgas? Eh, era parte por lo que anoche no pueda dormir. Porque sí creo que. Tampoco es como que ellos, estamos en Hollywood, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, dos o tres personas van a empezar a verte y lo que tú quieras. Y la verdad es que no, no estoy listo, no estoy preparado. No, ¿Qué sé, que, preparado. no, sé, no sé qué va a pasar después de. Sí, le ¿qué, quiero, sí, sí si quiero darme a conocer, darme a notar. Sí, buscan la atención, entonces. Pero, pero, pero no sé cómo lo voy a tomar. ¿Vas a cobrar por las fotos? Claro, mi. ¿Cuánto <risa> cobrará el cuno por los saludos? De... <risa> <risa> y desde de Monterrey, local, <risa> <claro, ya risa> <sé>. no, no, no. <risa> ¿No ah, se acuerdan por los fotos? No, no. Bueno, bueno, bueno, te pediste una foto después. Ya, cuando sea su amor, usted tiene la foto. Aprovechalo ahorita. Ahorita porque lo después, quién sabe. Me voy a yo, lo hi, yo lo hice. <risa> yo le abrí la puerta. Ya le abrí la puerta. <risa> ah, tú sí la abriste la puerta de la sí, Usted, señorita, busca atención. La verdad. Amorita. ¿no? Busca atención. <risa> no, yo, yo al principio, como les dije, yo no buscaba eso, no busco eso todavía. Pero sí estoy abierta a. Cualquier cosa, o sea, no sé, trabajo, lo que sea, estoy abierta Al principio no, yo, como les digo, pues, no quería por lo mismo que la atención en la gente Y que las críticas y que eso, ay no, yo ahorita ya estoy como que ya me vale. a Seas famoso o no seas famoso en significación Diga lo que quieras la, sí. no, la gente siempre va a hablar Siempre va a hablar, y si hablan mal y bien de ti, ¿con que hable? Sí. Porque tú vas a ir a Sí, ya ahorita es como que, ay ya, digan lo que quieras Y sí, para arriba, nosotros no vamos a ver un panorámico ahí ¿Eres, eres <risa> estilista? Sí ¿Maquillista? No, no, no me gusta. Mucho. Nada más estilista. Sí. Te vamos bueno. a ayudar con el <risa> no, o sea, Es que me gusta hacer todo tipo de trabajitos. Es que yo hago muchas cosas, poquito de todo. Me gusta aprender. Y me, y soy una persona que eh, a veces como que se cansa de hacer algo y empieza a hacer otra cosa. O sea, soy estilista, pero también fui aprendiz en algún momento de tatuador. No, este, hago microblading, este, micropigmentación. O sea, todo eso. Me gusta mucho aprender. Bueno, y eso te va a ayudar, sí porque te va a dar a conocer tus redes y obviamente más gente se va a meter a ver qué la... ¿subes trabajos en tus redes? Sí, tenía un par de páginas, pero como que, no sé, no les di mucho empuje y ahí quedaron. Bueno, o sea, perfecto. por eso no las quise dar, pero de que las hay, las hay. Es el no, momento. Es lo que les decía hace rato, capitalicen el momento, no lo dejen a, a, a la decida sí de que, ah, ya fue mi, mi momento, mi meme y pasaron dos, porque ahorita ya los memes duran dos o tres días, ¿eh? sí. anteriormente un meme te duraba un, un mes, dos meses, seis meses sí. ahorita ya la, la vida es rápida, los memes son rápidos, si no saben capitalizar esos momentos se van a quedar como el niño del Oxo. el niño del Oxxo ya se encuerda ¿eh? en su tiempo, a lo mejor ustedes no se han acordado, porque no son tan grandes, o a lo mejor sí estaba Edgar, de la caída de Edgar, <risa> o sea, bueno él pues sí, fue, sí. fue el primero, hizo mucho tiempo porque no había. Porque no había. Porque no había tanto difusión de varias gente que hiciera cosas diferentes a los demás. Ahorita tienes que capitalizar. ¿Y cuando el que regresó a la televisión? No, fue no ya no. ¿Por vale. qué? Porque ya perdió la gracia, porque no se actualizó, porque no estaba ahí constante. No aprovechó el momento, sí. No, pero tiene que aprovechar el momento. ¿Tú buscas fama? La verdad. ¿Fama sí? Sí. ¿Por, ¿Por qué? qué? No sé, o sea, quiero. Te perdí sacar algo, no sé, un canal también de YouTube o algo O acoplarme con alguien, hacerme TikTok La está tirando, la está tirando No, no, no, no O te no. dejas el currículum, no te pasas con la recepcionista No, pero sí Nosotros hablamos Sí me gustaría hacer eso y si me gustan los videojuegos, podría hacerlo Sí, sí ah, Sí, muy sí, bueno. sí es que necesitamos que nos vaya a comprar los videojuegos que... <risa> No, o sea, sí busca la atención, entonces Sí, sí, sí, sí ¿Creen que los demás participantes busquen atención o entraron? Nada más por entrar. Mm, es que los primeros, como te digo, no, quiero ser mío. no buscaban así eso. Al principio. Uh -huh. Ahorita, pues yo creo que ya muchos. ¿Ya y se la creyeron? Sí, ya es que como ya son famosos. El de la, <risa> lo, de la, lo de las porras. Ya se la empiezan a creer, los que llevan la porra sí. ya se la empiezan a creer, entonces ya empiezan como que a sentir la emoción de, de tener ese apoyo, de tener esa gente. Todo. Digo, no, no los conocen, pero han visto el cambio de ellos de cuando no había porras o cuando ya hay más porras, cuando se juntan o hay, no. cuando, cuando hay juntos que dices, ay, ya se le está subiendo a tal, ya, sé, ¿Alguien ya se. Alguien ya se le subió. A, a, ya se no. le subió el ladrillito, no, no, no, no. Todavía, ¿no? creen que a alguien se le vaya a subir. Claro. Yo creo que a todos sí, yo creo que sí. A, a todos. todos A todos en, eh, A todos, amiga. A todos en, la primera en, <risa> <risa> No, porque mira, incluso los artistas Artistas, artistas, también claro. María, María Félix Y todos ellos lo han dicho en sus entrevistas Que todos en un momento No se portan a lo mejor como Muy groseros y todo eso Pero en algún momento así como que se suben a la ley y todo Entonces a lo mejor no es como que nos vayamos a caer mal Que todos los de y todo así. No, pero obviamente sí, sí creo que a todos mm. se nos... Puede escapar alguna, alguna mala cara, alguna no, no sé Sí, porque, porque no sabes si tienes de mal humor, no has comido, si tu niña hace enferma, tu niño está enfermo y va corriendo Obviamente eso, eso es de entender, Ni, no, no porque no seamos famosos no tenemos malos momentos Y no porque sean famosos siempre son momentos felices No, no, eso ya es lo que recomiendo no, eso sí, ya no van a comer. Ya ¿sí? van a ir a cender. Van, van a ir a pasar con gorra, con lentes, tapo, cubrebocas, para que no lo reconozcan. Como me dijo una, una del trabajo, me dice: Vete, no salgas no salgas Y yo me asusté, ahorita me invitan a salir. Y yo, ¿por qué? Pero a ver si no hay paparazzi es aquí, que te digo? <risa> pero hasta que asustó, me asustó, me dice, no, no sabes, y yo, ¿qué pasó? Pero a ver si no hay paparazzi es aquí, no sé qué, le digo, ay, ándale, se llama la... Carmen, un saludo. Tiene de seguridad, Carmen, ¿Sí? cosas o o sea, la <risa> Pero sí, digo, es que también los cambios que van, es como quedándote los amigos y compañeros. ¿tú? Pues es que es parte, es parte de... no sí lo hubo, Yo sí, sí, sí, sí. ¿Sentiste padre cuando te enviaron la foto? <risa> Me dio vergüenza Pero, pero, por, pero bueno, sí, sí Después de esa vergüenza. vergüenza que te dio Porque no sabías cómo actuar, cómo voltear Cómo tomarte la foto sí. ¿Sabes qué siento esa vergüenza? Como cuando te estás cantando Y sí, sí, sí, no sí. sabes cómo sí, voltear Que es un momento incómodo Yo por eso no tengo mi cumpleaños Pero bueno, ese es otro como... punto sí, Sentís esa sí. vergüenza que no sabes cómo actuar Pero después de eso Sentís eso ya me están pidiendo fotos no no no pero en plan tío. quién sigue vamos a darle una insignia no más un por favor ¿Sentiste padre sí sí se siente bien se siente padre y que te digan en la calle dos tres personas de que cómo te llamas Chanta tú eres la de mi culo de sí sí sí o sea sí está como que sí sí son quieres una foto en la frente no te tú ¿Quieres que te, que te hablen y te gusten, ay no, una foto? De hecho, sí, o sea, yo antes era payaso y pues acá la cara rato me pedían fotos, ¿sabes? Pero disfrazado, sí, pintado. ¿Y te, y te gustaba? Sí, sí, la verdad sí me gustaba mucho que me pidieran fotos, porque eran cuando se o sea, pues, las chavas... Y, las fotos, los fotos, los y manita salieron? no, ahora es sí. como Lalo. No, no, es lo no, o... no, sí. No, la... sí, si, manita no, no, sí, no, no, no. Manita, no ese. ¿Entonces eras payaso? Sí, bailaba, echaba maromas y todo eso. Sí. Y... Y ahorita ya hecho maromas Ahorita ya Nada más con una que hace tres años sí. <risa> madre y Que es un niño Fue su última maroma <risa> Entonces, ¿y qué payasos estuviste? En Evolución 3 Evolución 3 ah, ah, ah, Payasos Y Dirección de Payasos eh, Muchos payasos murieron ahí Entonces, qué padre ¿Y tú un recuerdo bonito De tus trabajos anteriores? O también tienes eh, Que no sé, fui Acabamos de payaso, algún trabajo secreto que eres tu Sí, un trabajo culposo. Bueno, ¿Tiposo? no es culposo, ¿verdad? Pero. No, porque tuve un amigo también, era payaso. Sí, un amigo de país. Y una amiga del ballet columns. Yo trabajé en eventos, en salones de eventos infantiles. Fuiste Fui no. animadora. Fui de <risa> Fue animadora infantil. Ah, no es cierto. Eres no. el pacto matente. <risa> Fui, no, trabajé en salones de eventos y este.. Pues, ya no sé. Ya a lo mejor que iba a decir. <risa> Oye, ya se me está subiendo. Ya no creen más. Pero, pero, pero, ¿Tú lo estás, estás agarrando? ¿Tú tienes el perro de ahí? ¿Tú lo estás agarrando Aquí Por eso me senté aquí, porque aquí quizás... sí, está. De hecho, pero no te no, ofrecimos sí, sí. una. Viva. Pero viva. Yo le dije que se siente ya acá. No. Ah, no, no, no yo aquí. Sí, sí, sí. Lo bueno, aquí se lo bueno es que ya vimos. Que ella es la más tranquila, la, la más tranquila, la yo Típico borracho que se cerca arriba de la hielera. <tose> ¿qué, ¿Qué cuenta, güey, ¿Qué, ¿Qué cuenta? Pasando chévere. No me a levante. Y ¿Sí, luego, así está, así aguas bien en las manos Allá adentro, ¿eh? No, déjenla sí, <risas> Yo quiero verla. Ahora sí que, ¿cómo se pone? Pues es muy seria. No, es bien. Que se vea mejor porque. ¿Cómo sí? Vale tarea para todos. síganla marca personal sí. a ellos tres cuando gente nos avisan sí. cuando se ponga Ay, a hacer maromas y a... vas a bailar ah, de, de, de, de maromas ahí andando a ver que la verca en la verca en donde sea vas a bailar? te vas a canalizar eh no te puedes llevar pinturas porque que te pongas así como payasito ya eh? mm, tú yo creo que sí llévate pinturas y pedros y los vamos yeah. a matar yeah. sí, y, y, ¿eh? o sea, y, y luego tu les haces el, algo en el cabello <ríe> Sí, yo también. Ah, <risa> no, no, yo le dijeron, no hombre, me pasaba nada. Me llevó la máquina. Eh, sí, también lo rompamos. Para... <risa> sí. Ah, sí, sí. O oh, me llevo la máquina de tatuar mejor. <risa> ah, okay. ¿Hay mucho practicante. Y andando bien, vale. no mucha, modelo, pie, mucha ¿no? piel. No, ahora eh, sí mucha piel para poder Y se ocupas a mis risas. No, tu mamá te regaña. Es con pluma, la verdad es con pluma. Como vio sus fotos que el tatuaje. Yo también. Se puso eso con pluma. El problema es que llegaron antes, de Japón a de hecho, ¿saben de quién es la aquí fecha? Aquí. Es de la fecha del día que se cambió. Del día que se lo hizo, ¿no? Así como un amigo que tengo que se quitó su fecha de seguimiento. Por ser el, el, del... el día de hoy. Y otro que tengo tí? que tiene su nombre y la no pierde. ¿Eres tú? Ah, bueno, no me deja entrar a la casa. ¿Qué más? ¿Qué más? <ríe> ¿Ya van a dormir? ¿Van a entrar ahorita? ¿Qué van a hacer? ¿A hacer la fiesta? ¿A dormir? Sí, a ver. ¿Va a haber fiesta? entonces qué va a hacer casi todo después de fiesta? Y sí, bienvenido sí, a todo Va a haber fiesta, pero como ya me tomé dos, yo ya me voy a dormir. Yes. Vas a llegar directo a la cama. Yo también ya no tomo casa, entonces ya con estas Yo sí voy a seguir Sí. Pero sigue. Sí. Sí, le llamo sí. Él está muy joven, entonces. Ya puede. Yo voy a ser el travieso ahí pintándolo. Tú, rey, mayores. De mí te vas a acordar que eres el primero que va a caer. Yeah. No, no, creo. Te voy a decir no, porque no. La experiencia. Mata a la juventud. Tú vas a estar tomito, tomito. Me voy a un punto que. Y estos tío, frescos todavía. De mi casa ¿acuerda? ¿Quién lleva de <risa> no lleva la cama? No, ya Cargadito. ¿Algo más que quieran agregar, chavos? Antes de irnos. Que sigan la, la página. Digan sus redes otra vez, nuevamente. Las redes de Encerrados. ¿no? Las redes de Encerrados, ya les dijimos el día del episodio de ayer. Ah, encerrados. Encerrados, EGC. RRA2 en Facebook. Y un bajo ah, en Instagram es ah. lo mismo, pero con guión bajo sta C, a, T. Y en YouTube también, que es donde van a transmitir. 24. En YouTube, o se van a sí. transmitir. ¿Tus redes repítelas otra vez para que te sirvan <risa> los patrocinadores? Chantal de la Parra en todas las redes. Chantal de la Parra. Facebook, Instagram, TikTok. Todo es como Chantal de la Parra. Nada más tienes esas tres redes. Sí. Por ¿Canal de sí. YouTube? ¿todo no, no. Tengo yo, este, mi Facebook, Luis Raúl Martínez Y en Instagram, Neneman666 Y TikTok, Raúl.mtz ¿Qué podemos ver en TikTok tuyo? De todo ¿Cantas okay. ahí? Tengo videos bailando, la verdad es que sí Estoy como la chaviza tratando de Seguirles el paso en sus trends Videos hablando con voces y todo así Y mi cambio de Bueno, es que en este año bajé 27 kilos, entonces también subí mucho eso Este año subimos, subiendo mucho mi, lo de mi cambio Ah, necesitas dieta Sí, con dieta ¿La keto? La, ¿Vale? ¿La, ¿La, sí, ¿La keto? ¿La keto? ¿La ketogénica? ¿La de calorías? No, no, no, no dieta, dieta, sí. con otro loco. Okay. Sí. No, yo sí, no estoy ¿Tus redes sociales? Mi redes, este, Facebook, Brandon Rangel Y Instagram, Brandon Rangel ¿Tik TikTok. TikTok eh, de... Por el momento todavía no, pero si sí voy a abrir un TikTok. Te debería de abrir porque si te quieres dedicar a esto. Maromeando. ahí. Sí. Maromeando Tienes en que buscar por todos lados, eh. cubando Free Fire. No me digas. O Call of Duty también. Ah, claro. eso. Eso, sí. Ahorita te agregamos. <risa> y pues bueno, chavos. Nos vamos a ver. Ah, por cierto. Los Antojitos otra vez. Antojitos, <risa> ah, cierto, no los mencioné Antojitos. Claro, tía claro. Que... En honor a mi señor, mi mamá también quiere tener su canal de YouTube de yo si estuviera, bien? Mira, próximamente tu mamá va a venir también. Tú puedes, puedes canales? <ríe> hacerles canales de YouTube, producirlos, también, ¿eh? Ahí hay... Vivo, vivo. Vivo, chavue? ¿eh? Voy a andar viendo, voy a andar viendo. Ahí? No, no, nada más piensa la pega. ¿Patrocinador? No, eso todavía busca. tu estética ¿Tu o ¿Dónde trabajas? No, no, es que no tengo un lugar fijo. Ah, vas a... Yo estoy ahorita. Bueno, entonces promociona tus servicios y tal yo voy. ¿Tus servicios? Este no yo, no, yo no. Todavía no. ¿Todavía no? No, todavía. Saliendo no? de la casa. Saliendo de la casa. No, ya saliendo de la casa ya no nos va a pegar. No, ya. <risa> <risa> ya va a pasar como ni de, de cuando con un lista de trabajar, Ahorita nada más, como que. A mis amigas, o sea, ya no estoy trabajando de eso ahorita, nada no, más no sé mis amigas conocidos, la gente que sabe que se hace eso y que trabajo de eso va conmigo. Ah. Pero no estoy en un lugar fijo. Pues ojo ahí, ¿eh? Ahí es lugar que estamos rentando de... Hay varios lugares que estamos rentando no, Sin hacer negocio Bueno ¿O ¿O me sí? este... Gracias por estar antes de llegar a la casa Y de aquí se van pedos Ya pedos, para que se pongan los pedos y pongan a dormir, dicen <risa> ¿Sí? ¿Sí? Yo a Chantal ya no le quiero <risa> no, no, <risa> no, no, no, no, no. Ya no sé si se llama Chantal <risa> no, yo, yo, yo, Empezó muy bien ¿no? sí. Yo soy la cine del de lucho, ir, ¿Qué hago? Sí, pero yo a San Francisco no le creí nada de tres cervejas no son dos, son dos eso no, eso no. <risa> <risa> bueno chavos siguen las redes denle seguir a la campanita suscríbanse y van a ver cuando salgan y sea uno de estos tres candidatos puede ser el ganador y lo vamos a tener nuevamente aquí y que nos cuente ya la historia si se pelearon o se pelearon, si hubo fricciones de las buenas y de las malas. <risa> de todas. Si cantaron al Miguel y todo. Si no las... sí, la voy a cantar. Si no la okay. voy a cantar. Sí, sí. Ya recuerdo sí. Ya sí. ¿eh? sí. Y bueno, pues, bueno, los voy a comprometer. Cualquiera de los tres que hay. Tienen que estar aquí. Claro. Antes sí, si antes no, de que vayan a otro lado, sí. Sí. van a venir aquí primero. Y si no, también. Y si no, si no, aquí van a estar. Claro, claro. es la experiencia. Eso ¿eh? es lo que queremos saber. Y va a haber más chévere Sí, ah, no, no, no, no, sí salen de la casa queremos que uno de ustedes quede campeón este, Y si no, pues aquí los esperamos Y los vamos a estar apoyando Y vamos a estar apoyando ya en redes sociales este, a, Encerrados Y pues ha sido todo Y pues con esto terminamos El podcast de Con los pelos en la mano Nos vemos en la próxima chavos. Hasta luego Well, oh, I